Bienvenido a nuestro canal Euromillones, en el cual nos dedicaremos a comentar sistemas que nos pueden ayudar a reducir de manera considerable el número de combinaciones e incrementar así las posibilidades de aceptar más números en una combinación para obtener premios en las categorías superiores. Para aquellos que no estén familiarizados con este multimillonario sorteo, solo diré brevemente que se trata de elegir 5 números del 1 al 50 y luego elegir 2 estrellas del 1 al 12. El premio mínimo garantizado es de 17 millones de euros en cada sorteo. Se celebran dos sorteos semanales, los martes y los viernes. Es un sorteo europeo que involucra de momento a nueve países. Gracias a ello se logran unos premios y votes muy interesantes. Hay una posibilidad entre 139.838.160 para acertar, pero esto no nos ha de desanimar. Quiero dejar claro que no trato en ningún momento de adivinar la combinación ganadora. Para ello solo se me ocurre viajar al futuro. Yo solo propongo intentar descartar las combinaciones menos probables para poder así apostar con más probabilidades de obtener premios. Tened en cuenta que la categoría más baja para cobrar es cuando se aciertan dos números sin estrellas. Pagan una media de 4 euros. El precio de cada apuesta es de 2,5 euros. Es un buen dividendo, pero con eso no llegarán premios. Los premios interesantes, en mi opinión, son a partir de la tercera categoría, la de 5 números de cero estrellas. Aquí podríamos obtener unos 40.000 euros. Este es realmente mi objetivo. Obviamente me gustaría aceptar también las estrellas y así llevan el premio mayor, pero para conseguirlo tendría que multiplicar de manera considerable mi inversión y no tengo suficientes garantías para conseguirlo. Sobre todo hay que apostar de manera responsable. Esto sigue siendo en todo momento un juego de azar. Como decía, la idea es la de intentar descartar combinaciones poco probables mediante una serie de reglas. Por ejemplo, la combinación 1, 2, 3, 4, 5 podría salir como cualquier otra, pero creo que es casi imposible que eso ocurra. Por lo tanto, podríamos aplicar una regla que indique descartar todas aquellas combinaciones que presenten más de tres números seguidos. Iremos viendo muchas reglas posibles, pero dichas reglas las aplicaremos en una aplicación llamada MagicLoto 4, de la cual encontraréis un enlace en el primer comentario. Otra herramienta importante que usaremos es la hoja de cálculo Microsoft Excel, la cual es de vital importancia para analizar ciertas estadísticas que nos ayudarán a la hora de definir las reglas que aplicaremos en el Magic Loto 4. Empecemos. Os paso a explicar el significado de cada columna para que luego podamos elegir y trasladar el rango de valores que nos interesa acotar en el programa Magic Loto 4. Como vemos en la primera columna tenemos la fecha de cada sorteo. En la siguiente tenemos una columna que la llamo reductor para entenderlo sencillamente eh, se trata de la suma de cada cifra de la fecha del sorteo y luego ese número reductor está relacionado con el color que eh, aplico en cada, en cada sorteo, por ejemplo aquí tenemos eh, el número 7 y le he asignado un color de verde oscuro el mismo color que utilizo más adelante explicaré para qué sirve esto de qué manera lo utilizamos seguimos la siguiente columna figura el número del sorteo luego tenemos de la primera a la quinta posición en cada combinación seguido de la columna de los múltiplos de 3 múltiplos de 5 múltiplos de 7 los números primos que figuran aquí y eh, a continuación tenemos las distancias ¿vale? la distancia entre la primera columna y la segunda hay cuatro distancias. Seguido de la distancia principal que es entre el primer número y el último. Otra vez tenemos la columna reductor sobre la distancia principal. Acto seguido, tenemos la columna de la primera estrella, la segunda estrella, otra vez un número reductor. En esta columna tenemos la cantidad de pares e impares de cada combinación. Aquí tenemos la figura de las terminaciones, esto en este caso significa de que cada terminación es distinta de la otra, por eso tiene una figura de cinco unos, 3, 1, en, cambio, en esta figura de tres, uno, uno, significa que hay tres, uno, uno, significa son 4, 14, y 44. que son la siguiente y que y la Nos sigue la siguiente este que tenemos la números en la misma este caso tenemos 4 números 45, y misma sigue la y cuatro y cuarenta y cinco y el resto. Cada uno está en una decena diferente. En esta columna tenemos la cantidad de números bajos y altos. Los números bajos son del 1 al 25 y los altos del 26 al 50. Tenemos aquí la suma total de todos los números de la combinación. La media, que sería este, esta suma dividido 5 por 5 elementos de la combinación. Esta columna viene a ser la desviación que es la suma de las diferencias de cada número respecto a la media dividido entre 5. Sirve para medir lo lejos que están los números respecto a su media. A continuación tenemos la columna de suma de los números pares, suma de los números impares, otra vez tenemos el reductor, en este caso el reductor hace referencia a la suma total, y por último, por último tengo aquí las terminaciones en sí que a veces es interesante pues, saber eh, estas terminaciones y más adelante acabaremos de explicar también cómo se utiliza toda, toda esta información. Luego tenemos los gráficos, que digamos atienden a algunas de las columnas, en este caso se revisan las, digo, las últimas 40 combinaciones ganadoras. En este caso son pues, la suma de los pares, la suma de los impares, la media, la deviación, la primera posición, segunda, tercera, cuarta, quinta, la suma total. Tenemos la primera estrella, la segunda estrella y la distancia principal. Bien, ya tenemos claro qué, qué hace cada columna, qué información contiene. Lo que tenemos que hacer es ver cómo trasladamos esta información a el programa Mati este Es un programa muy bueno que nos va a permitir decía al principio, descartar eh, muchas combinaciones. Evidentemente, repito, eh, no tengo la fórmula mágica para acertar eh, la combinación ganadora, pero quizás pod podamos tener ciertas posibilidades, al menos, de, de poder sacar algún rendimiento económico siempre en función de las combinaciones que obtengamos y del eh, presupuesto que dispongamos también para para apostar. Yo parto de la base de utilizar todos los números. Evidentemente no sé qué números van a salir. Y a continuación empiezo a trabajar con las condiciones. Aquí daré un par de ejemplos de cómo, cómo se utiliza y ya en el siguiente vídeo entraremos más, más en materia. Por ejemplo, vamos a introducir los pares y los impares. Vale, tenemos todas estas posibilidades. M fijo en la hoja de cálculo una columna de pares e impares y vemos por ejemplo que eh, en los últimos 20 sorteos no veo que hayan salido 5 pares o 5 impares, claro que es posible que puedan salir, pero a ver, no, no pretendo ni trato digamos de obtener siempre en cada sorteo pues el máximo beneficio, ojalá, pero obviamente me tengo que manejar con lo que sí es habitual. ¿Vale? entonces en este caso voy a marcar estas cuatro, cierro aquí, a continuación entro en lo que son los intervalos, bien, aquí me voy a ayudar del gráfico, para el intervalo, el primero, vamos a buscar, aquí tengo un gráfico, que puedo deducir de aquí, que rara vez, como vemos aquí en cuatro ocasiones en los últimos 40 sorteos, se ha superado el valor de 20. Vale, pues, con esta información podría indicar que a mí me interesa en la primera posición un número del 1 al 20. Vamos a mirar la segunda posición. la segunda posición, el valor más bajo en los últimos 40 sorteos ha sido el 3 vale, y el valor más alto. Este caso ha sido 38, pero se ha superado solo en tres ocasiones el valor de 3. Pues puedo poner un rango de 3 a 30. Seguimos con la tercera posición. Aquí solo en dos ocasiones ha salido un valor por debajo de 10. Yo podría poner de 12 a... 34 En la tercera posición. En la cuarta posición, solo en tres ocasiones ha ido por debajo de 20. Yo colocaría 21. 21 a 44 a 45. Vamos a poner de 21 a 45. Quinta posición, tenemos que por debajo de 30, ha habido cinco ocasiones de los últimos 40. Podríamos colocar, por ejemplo, en este caso, de 28 a 50. Aquí es donde vienen los múltiplos. Vale, vamos a analizar múltiplos. Múltiplos de 3... 2, 1, 0, 3, 0, se repite con cierta frecuencia, pues podríamos colocar de 0 a 3. Vamos a ver el múltiplo de 5, tenemos de 0 3, muy rara vez, finalmente estamos, podemos colocar de 0 a 2, múltiplos de 7. 0 a 2. Bien, cierro aquí y ahora puedo hacer un, un cálculo con estas condiciones. De no haber colocado condiciones, el resultado sería que obtendría 2.118.760 apuestas. Hay que tener en cuenta que aquí no estamos calculando las estrellas. Bueno, ya tenemos el resultado y en este caso hemos podido eliminar casi la mitad de las combinaciones. Estamos ahora al casi el 54% con 1.142.000 combinaciones que para jugarlas tendremos que invertir 2.857.000 euros. Obviamente esto no, no lo vamos a hacer porque todavía podemos aquí colocar más condiciones todavía. Esto simplemente era, a título de ejemplo, en el próximo vídeo seguiremos mirando el resto de opciones para intentar acercarnos a reducir al máximo pues la, la inversión que podamos, que podamos hacer. En el primer comentario os dejo los enlaces donde podréis adquirir el programa Magic Loto 4 y también la suscripción para descargar la hoja de Excel, la cual se actualiza tras cada sorteo. Si te ha gustado, suscríbete al canal y danos un like. Gracias.